Todo el universo se mueve, nosotros nos movemos. Yo quería hacer algo ligero. Yo quería hacer una escultura fundamentalmente ligera y que además fuera capaz de, de funcionar pues con, con la energía del viento, con la energía del aire y que estuviera en lugares como el, en el que estamos ahora, con la playa, ¿no? con las nubes, con el mar, con y que fuera ingrávida, un poco como para eh, reflexionar sobre el hecho de que nosotros también estamos eh, volando en una especie de gran nave espacial que llamamos Tierra. Físicamente es evidente que están construidas con materiales muy ligeros, ...pero fundamentalmente sus características emocionales... Eh, ...parten de una geometría muy, eh, muy mediterránea, ¿no? muy platónica... ...esto es un cubo el que, el que estamos ahora intentando... Eh, ...cuando venga el viento que vuele ...y forma parte pues, de la idea de, de, del cubo... ...que precisamente significa para Platón la Tierra... ¿no? Lo, ...lo imperecedero, lo estable, la gravedad... ...y entonces yo he querido que esa gravedad se convierta en ligereza... En el año 75-76, en Estados Unidos, en el MIT, eh, yo participé en un evento que se llamó Sky Art Conference. Entonces yo hice las, las, estas primeras cometas allá y luego continué aquí, en Valencia. En el año 78 eh, estuve en Venecia, en la Bienal de Venecia, representando a España con las cometas, que las acabo a volar sobre la Bienal y sobre Venecia todos los días. ¿Cuánto tiempo hace que no vuelas una cometa? 45 años. ¿Y qué sientes hoy, eh, en este momento? Pues es eh, bueno, una, una vuelta, un, una revisión de lo que hacíamos en aquellos años 70.